Imagínate, yo no sé de nada. ¿Tú le ibas a quemar la casa a tu mamá, verdad? Que, que yo, que yo le iba a que. ¿Qué? ¿Qué? Pues yo ni ahí estaba. Es verdad. Yo ni ahí estaba ¿Sí, en mi casa. ¿Por qué te Ah, porque la sobrina mía, la, la que yo críe, no quiere limpiar a nadie en la casa. Y yo no quiero, mamita mala, y es muy mal criada. Entonces, tú, ¿tú le vienes que ibas a quemar la casa. ¿no? Que yo, pues yo, yo, yo ni. Que le pregunte a mami.